...como ejecutiva de cuentas para Del Campo Sachin Sachi eh, CP Proximity o The Farm. Eh, está especializada en la parte digital y actualmente trabaja como freelance. Así que adelante Patricia. Bueno, pues eh, antes de nada, eh, dar las gracias a Publicatesen, dar las gracias a, a Olga por, por invitarme eh, a muchos de vosotros os conozco ya, he tenido el placer de conoceros por, por School Up, que he dado a un par de charlas allí y un par de clases. Y cuando Olga me comentó la posibilidad de venir aquí y hablaros del departamento de cuentas y de lo que hace un ejecutivo de cuentas en una agencia, eh, bueno, me pareció eh, genial, me pareció un reto porque he hablado como mucho delante de 20-30 personas a lo sumo. Y estar ahora delante de todos vosotros, pues es, es un retazo, ¿vale? Así que espero que bueno, que me salga bien, perder un poco los nervios que ahora tengo y, y que os quede bueno pues más o menos claro a qué se dedica un ejecutivo de cuentas dentro de una agencia. Eh, para empezar, eh, veis este primer slide que eh, he intentado bueno, pues reflejar eh, todo lo que va a contar la presentación, ¿vale? Eh, voy a intentar, eh, el departamento de cuentas es muy amplio, de hecho la intención en Sculap en su día fue eh, dar un máster intensivo eh, que hablara de cuentas y cuando, cuando me puse a estructurar un poco eh, esa estructura, ese programa didáctico me di cuenta de lo amplio que es el departamento de cuentas, eh, en una hora no, no, no podría contároslo, ¿vale? Eh, así que voy a intentar dividirlo en tres fases que me parecen súper importantes que tengáis en cuenta. Eh, que la primera fase es eh, eh, tema actitudes y tema características que tiene que tener un cuentas para trabajar en una agencia. Eh, de cara al cliente, de cara al equipo con el que cuente y de cara al usuario. Eso por un lado. Eh, por otro lado, la segunda parte va a hablar de, de las técnicas, de las funciones que tiene un ejecutivo de cuentas dentro de una agencia. Como hay un montón de funciones, eh, voy a, a nombraros las más básicas y luego os voy a poner eh, un ejemplo de, de cada agencia en la que he estado trabajando y os voy a comentar cuál fue mi rol en ese trabajo para que veáis un poquito las distintas funciones que puede llegar a tener un cuentas dependiendo del cliente y dependiendo del, del trabajo. ¿no? Y por último os hablo de, de las reglas del juego. Eh, ¿Qué significa trabajar en una agencia? Y cuál es la realidad del negocio, eh, definida en cuatro puntos claves también, ¿vale? No me voy a, no me voy a extender mucho más. Eh, bueno, para empezar, eh, os quiero contar un poco... Bueno, un poco mi, mi currículum, ¿vale? Eh, lo vais a ver en la, en la siguiente página, si sale. Esto. Eh, yo soy de Palencia, eh, estudié en Valladolid. Eh, la única universidad pública que había que daba publicidad eh, en aquel año, en el 2000, 2002, más o menos, 2001, eh, estaba en Segovia. Pero bueno, eh, por problemas de, de presupuesto sobre todo, eh, decidí quedarme en Valladolid, que era una escuela privada concertada. Eh, estuve cuatro añitos estudiando allí. Eh, eh, abogaban por, por el hecho de que todos los universitarios nos quedáramos trabajando en Castilla y León y no nos fuéramos de allí, eh, pero eh, tuve la gran suerte de, de que en mi segundo año de carrera eh, me dio clase una, una profesional del sector que, que por aquel entonces estaba en Madrid trabajando, eh, dio un giro y un rumbo a su vida y se, fue, se vino a Valladolid eh, y, y tuve la gran suerte de que ya me diera clase. Está hoy con nosotros, además, que se lo agradezco un montón, y, y estudió aquí en Segovia, o sea, es exalumna de Segovia. Eh, gracias a ella bueno, pues, eh, me metió el gusanillo eh, de, de querer saber qué que había en Madrid ¿no? y, y cómo se trabajaba en las agencias nacionales e internacionales. Y tuve muy claro que en cuanto terminara la carrera me iba, me iba a ir a Madrid a, a ver qué era todo aquello. Eh, me vine, estudié tres meses, un intensivo de cuentas en, en una escuela, en Think Project. Eh, fue el único año que el Think tuvo un curso de cuentas, eh, creo que el único año, la verdad, luego lo intentaron, pero no volvió a salir. Eh, y a raíz de ahí, eh, si algo con, conseguí, si un objetivo claro conseguí con ese intensivo, fue empezar a, a, tener, a crear esa lista de contactos. Hablaré mucho en, en la charla de hoy de lo importante que es tener contactos y cuantos más mejor para luego poder moverte. Eh, eh, conocí una de las profesoras que tuve, fue Ma Moreno, en ese momento estaba trabajando en Macan Ericsson y, y bueno, tuve muy buen feeling con ella, y me llamó porque había un proceso de selección para una vacante, un trainee de cuentas, eh, Macan, para llevar la cuenta de Opel. Eh, empecé allí, eh, lo hice, eh, lo compatibilicé con el máster y estuve los tres meses del máster, estuve en McCann Ericsson, fueron mis tres primeros meses de trabajo eh, cobrando 300 euros en Ticket Restaurant. Eh, yo en esa situación no, no iba a poder aguantar mucho más, mi intención era eh, estar tres meses, formarme un poquito y, y si no salía nada volverme a Palencia, ¿no? Pero, pero salió salió justo, terminé el máster, eh, uno, uno de los últimos profesores del máster fue el director general de The Farm, eh, me vio, eh, me habló de su departamento interactivo, eh, yo no tenía ni idea de lo que era publicidad digital, por aquel entonces no había redes sociales, no había Facebook, no había nada, eh, pero, pero vi una ventanita abierta muy, muy interesante, y me, y me subí a ese tren. Eh, y desde ahí comenzó mi etapa en, en publicidad como ejecutiva de cuentas especializada en digital. Y lo que cuento ahí es un poco a partir de ahí, vale desde el, 2000, desde el 2006 hasta el 2013, trabajando, empecé en The Farm, luego fui al, a Proximity del grupo BBDO eh, y promocioné eh, al final siendo supervisora de cuentas en en Sachi, Sachi. Eh, desde el 2000 desde el verano de, del 2013 eh, terminé el proyecto allí en Sachi y ahora mismo estoy en paro así que si hay alguien aquí que necesita un ejecutivo de cuentas <ríe> que me lo diga eh, esta pregunta eh, a los creativos les suelen preguntar eh, si tú eres arte o eres copy. Eh, si a mí me hubieran hecho esta pregunta al principio si me hubieran dicho ah, eres cuentas y me hubieran dicho tú ejecutas o tú inspiras. Eh, creo que, que hubiese tenido una actitud distinta eh, para, para realizar mi trabajo. ¿no? Me he dado cuenta de que, de que he ejecutado más de lo que he inspirado. Y, y creo eh, que, que se trata más de inspirar. ¿no? Cuanto más inspire un ejecutivo de cuentas, eh, más, mm, más éxito va, va a conseguir de todos, de su equipo, de la relación con el cliente y, y del, de la finalidad de la campaña. ¿no? Eh, el papel de las cuentas, creo que bueno, pues eh, hay muchos clichés eh, que, que hacen pensar que un cuentas, pues es el que manda emails al cliente, el que está pegado al teléfono todo el día y, y el que bueno recibe una petición y de esa petición eh, lo ejecuta. Eh, hay muchos clichés que que no nos vienen bien, la verdad, que desvirtúan un poquito la profesión. Empezando porque los cuentas son tontos hasta que demuestran lo contrario. Siguiendo porque los creativos son todos unos divos hasta que demuestran lo contrario. Eh, siguiendo porque los planners son son muy idealistas los planes son muy realistas Está, eh, ayer yo vivo con una compañera de piso que es planner y cuando le enseñé este slide y vio que un planner idealista y dijo no nosotros no somos idealistas bueno es un cliché vale pero pero existe y otro cliché es que los clientes son indecisos eh, eh, bueno, eh, gracias a Dios eh, no, no existen estos clichés, hay en algunas agencias que sí, que todavía sí, pero, pero el problema es que restan mérito ¿vale? a nuestro trabajo, eh, que en el día a día si creemos que esto ocurre en una agencia te, aportan, te dan malas vibraciones y que... Mmm, y que bueno, el problema es que la verdad es que hay, hay agencias que, que sigue existiendo ¿no? este tipo de clichés y que nos tenemos que enfrentar a, a ellos todos los días. En teoría, pongo en teoría porque es mi teoría y quiero resaltároslo y os lo diré bastantes veces a lo largo de la presentación, es mi opinión. Eh, mi opinión fundada después de siete años de experiencia. Eh, creo que tengo criterio para decir eh, y explicar, intentar explicaros qué es eh, un ejecutivo de cuentas y habrá muchos cuentas que estén de acuerdo conmigo y otros pues, que no lo estén. ¿vale? Siempre eh, es, un, es una opinión fundada. Eh, trataré de ser objetiva eh, al 90%, ¿vale? habrá siempre un 10% de de picardía y de subjetividad y de, y de bueno pues al final con la experiencia que tengo pues habrá frases que os resulten un poco más agresivas y, y es por la por, bueno, pues por lo que me haya ocurrido ¿vale? en algún momento, espero que no se note mucho. Somos quienes dirigimos, organizamos y ejecutamos una campaña, eh, creo que, que lo que está muy claro, no eh, dirigimos porque porque nos encargamos de recibir eh, ese, esa petición primera eh, y tratamos de eh, organizarla, eh, dársela a un equipo de creativos, eh, desgranar toda la información necesaria y eh, después de aprobar, de que el cliente apruebe la idea, organizamos todos los siguientes pasos para que las entregas lleguen a tiempo. ¿vale? Si tenéis alguna duda, no me importa que me cortéis. Eh, somos el enlace entre el cliente y el equipo creativo y conciliamos entre la locura de cada uno. Eh, esto es así. Conozco, Se lo venía contando esta mañana a Olga. Conozco solamente a un creativo con el que he coincidido en, a lo largo de estos años que, que podría hacer perfectamente la función de un ejecutivo de cuentas a la par que la función de, de un creativo. Eh, él era cuentas, empezó siendo cuentas y le gustaba mucho la redacción creativa y al final, a los tres años, eh, dio un giro. Eh, esto os lo cuento también para todos aquellos que tengáis dudas de lo que queréis ser, que tengáis muy claro que no pasa nada por comenzar siendo una cosa porque si al final eh, tú eres bueno y, y te vas a sentir más feliz haciendo otra cosa, lo vas a poder hacer, ¿vale? y solo conozco a esa persona que podría realizar funciones de cuentas sin ese enlace, ¿vale? Sin nosotros, porque entiende a la perfección, eh, bueno, pues las necesidades de un cliente y lo, lo sabe canalizar eh, y, y, bueno, y luego pues eh, sabe hacer muy bien las funciones de creativo. Estamos presentes en todo el proceso. Eh, esto es un poco lo que os contaba antes. Desde la recepción del briefing eh, lo masticamos. ¿Se me oye bien? Ahora. Eh, incluso le ofrecemos, lo devolvemos al cliente en forma de, de debrief, que se llama. Eh, reflejándole eh, algunos cambios que creemos que son importantes para que tengan en cuenta eh, para conseguir esos objetivos. Se, lo, se aprueba, se lo contamos al equipo de creativos, mientras el equipo de creativos se pone a pensar en la idea eh, debajo de ese briefing que les hemos contado, que cumpla con los objetivos del briefing, que vaya a un público objetivo, que tengan en cuenta el presupuesto, eh, mientras ese, le damos ese tiempo a los creativos de pensada, los cuentas siguen trabajando, siguen trabajando en un plan de medios que ya viene dado por el cliente muchas veces, antes de presentar idea y presentar concepto creativo, hay muchas veces que el cliente ya nos dice estas piezas van a estar sí o sí, o sea, hay pensando ya en cómo elaborarlas y en cómo ceñir la idea creativa que están pariendo los ejecutivos. Cómo adaptarla a esas piezas. Empezamos a pensar en el tiempo de producción que esas piezas llevan. Empezamos a hablar con proveedores, proveedores audiovisuales, proveedores gráficos, eh, proveedores digitales. y um, eh, Vendemos la idea, eh, la defendemos a muerte para que no dé cambios. Hay mil vueltas siempre. Desde la idea que se aprueba por el cliente hasta lo que sale luego al mercado, no sabéis la diferencia que hay, que nos da mucha pena tanto a los cuentas como a los creativos, pero bueno, al final es nos tenemos que ceñir a eso y, y eso es estar dentro del proceso, vale, hasta que acabéis viendo que que pases por la calle y, y alguien esté bebiendo de, de tu producto o, o conduciendo tu, tu marca, ¿vale? En mi opinión, somos parte del éxito de una campaña, aunque muchas veces nuestro trabajo no sea reconocido ni premiado. Eh, eh, digo muchas veces, la mayoría de las veces... No, no es tan reconocido como puede ser un, un trabajo de un creativo, pero los cuentas eh, tenemos que tener muy claro que si, si una campaña tiene éxito, el éxito no, nosotros nos lo llevamos puesto. vale No hace falta que nadie nos dé una palmadita en la espalda ni nos diga no está de más ¿eh? que nos lo den porque de vez en cuando viene muy bien y te sube la autoestima, pero que tened muy claro que, que el éxito es el seguimiento Continua a un cliente, el servicio a un cliente, no solo cuando estamos en, en proceso de entrega final de campaña, es el seguimiento diario, ¿vale? Y eso es un éxito continuo y eso es lo que no se felicita ni se premia. Pero tenéis que tener muy claro que gracias a vosotros las cosas salen bien o salen mal. Organizar y dirigir. La debilidad humana más común es sentirse importante. Eh, hay un libro que me dejó una chica que está aquí, María Ángeles, que me parece maravilloso, que es, os lo recomiendo, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y una de las frases que, que me venía muy bien a cuento es esta, ¿no? La debilidad humana más común es sentirse importante. Eh, eh, nosotros eh, tratamos con personas ¿vale? en este trabajo. Al tratar con personas eh, tenemos que ser eh, inteligentemente humildes. ¿vale? Eh, tenemos que tener mucha cintura, eh, sobre todo a la hora de tratar con creativos. Eh, no está bien que les digamos eh, esto no, no me gusta o sin más, sin darles ninguna explicación. Eh, Creo que hay que, que hay que tener mucha asertividad, hay que eh, dar una opinión y un criterio sin, sin agredir al otro y creo que hay que ser muy, muy constructivos ¿no? y, y a la hora de organizar es súper importante, eh, es vuestro día a día eh, tener un control de timings y, y un control de entregas y que las entregas se hagan a tiempo, porque en cuanto no se hagan a tiempo es cuando se va a empezar a perder la confianza con el cliente y, y va a empezar a haber un, una mala relación. Vendemos soluciones. Eh, había puesto aquí vendemos ideas, pero lo cambié, lo cambié en el último momento. Y, y quiero explicaros el porqué. sí vendemos ideas, pero vendemos lo vendemos en forma de ideas. En realidad vendemos soluciones, soluciones que cubren necesidades de un cliente. Un cliente nos cuenta un problema, nos dice que tiene eh, un objetivo de ventas y, y te, eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. No se nos puede ir de la cabeza y si a los creativos se les va de la cabeza, no pasa nada. Dejémosles que se les vaya de la cabeza, pero los cuentas tenemos que tener muy claro que el resultado final es la venta del producto. Nosotros vendemos soluciones para cubrir una serie de problemas, sea la venta, sea la comunicación, sea solo una estrategia a nivel social, eh, pero hay un problema y por eso cuentan con las agencias. ¿Vale? Tenemos que tener mucha vocación y mucho amor por lo que hacemos. Eh, cuando empezamos en esta profesión, incluso ahora vosotros, cuando, cuando decidisteis estudiar esta profesión, eh, teníais mucha vocación. Eh, la vocación es lo que os va a hacer aguantar el ritmo de esta profesión. Eh, eh, hay, hay mucho enamorado de esta profesión que aguanta y que lucha por cambiar las cosas. Y hay gente que, que se llega a desenamorar, porque el ritmo es, es elevado y, y es muy duro. Y, y bueno, eh, seguirá manteniendo la vocación siempre, pero, pero decide dar un cambio y, y, y hacer una parada, porque, porque es verdad que el ritmo es alto. vale Hay hay más decepciones que satisfacciones, eh, aunque las satisfacciones saben, saben a más. Pero tenéis que tener muy claro que, que, que, eso, que, que esto ocurre y que vuestra vocación pesa más que, que, bueno, que todos los problemas que luego vayan surgiendo, que si tienes un poco de cintura, como hablaba antes, los vas a poder superar seguro. Deberíamos de ser, todos los cuentas, expertos de producto. Eh, expertos de expertos de producto cuanto más sepamos del producto eh, más vamos a, a saber de la marca eh, y más empatía vamos a tener con los usuarios eh, creo que, que todos nosotros bueno el ejemplo que siempre suelo poner es, es eh, imaginaros que os toca llevar la cuenta de un partido político con el que no tenéis nada que ver vale y, y lo tenéis que hacer y os tenéis que poner las botas de, de esa marca y de ese cliente y pensar en, cómo, eh, en cuáles son las necesidades del usuario. Y, y no hace falta que os cambiéis a ese, a ese partido político, no hace falta que, que os compréis eh, esa, esa marca de coche que lleváis, pero sí que os pongáis su camiseta y que os pongáis sus botas y penséis mucho en, en, ese, en esos valores de marca y de producto que tienen que estar asociados. Ser constructivos con los creativos. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes. Bueno, esto es un poco lo que lo que comentaba antes. ¿no? Eh, eh, la empatía hay que tenerla con bajo mi punto de vista siempre. Vale, pero creo que la empatía hay que tenerla con eh, el usuario y con la marca. Eh, no hay que ser empático con los creativos, hay que ser constructivo. Yo no tengo por qué entender los problemas del creativo, ni él tiene por qué entender los míos. vale Todos tenemos malos días, pero lo que hay que ser es constructivo. Y en un equipo, para que el equipo funcione, eh, todos tenemos que, que aportar un, un granito más de arena. Y hacer preguntas en lugar de dar órdenes, otra frase maravillosa del, del libro de antes. Eh, un ejecutivo está acostumbrado a, a recibir órdenes del cliente y eso lo pasa y luego lo transforma él en una orden al creativo. Mal, fatal, porque es cuando vais a empezar a romper la relación entre, entre cuentas y creativo. A ah, que habéis visto otra página. Bueno. Damos servicio a clientes. Y, y repito lo que acaba de decir antes, no eh, damos un servicio pleno a clientes. Eh, les atendemos, les asesoramos, les ayudamos, eh, ponemos en marcha su campaña desde principio a fin. Eh, vale, hasta ahí, perfecto. Y la empatía, con la marca, no con el cliente. Paciencia, lo he puesto solo. En grande, eh, creo que es una de las características eh, más importantes que debe tener un cuentas. Eh, eh, tenéis que tener muy claro que, por muy organizados y muy planificados que seáis, eh, la, la planificación en eh, el 90% de las veces eh, se os va a fastidiar, ¿vale? Y, y, y no pasa nada que sepáis que todo, absolutamente todo, se resuelve en el último minuto. Y si tenéis que entregar una campaña y parece que no vais a llegar, no os preocupéis que vais a llegar. Estoy segura que a, eh, a los que habéis montado este festival, eh, muchas veces os habéis encontrado en la situación de, de ostras, no vamos a llegar y al final habéis llegado. Eso pasa mucho en, en publicidad, ¿vale? Es el día a día. Pero para ello hay que tener paciencia y, y saber estar. Tener personalidad y un buen terapeuta. Eh, bueno, la personalidad eh, te ayuda a afrontar todos los retos ¿no? y a tener eh, esa autoconfianza en uno mismo que es muy, es muy necesario, sobre todo en un cuentas. Y, y un buen terapeuta porque bueno, pues, eh, el estrés eh, te, te llega a, a cubrir por encima de la cabeza. Y, y siempre está bien tener a un buen terapeuta cerca para que te haga volver a estar en, en un estado un poquito más zen, ¿no? que todos lo necesitamos muchas veces. Además, cuando hablamos eh, entre, entre compañeros ¿no? del gremio, eh, todos dicen lo mismo, ¿no? que hay que, que estrés, que somos unos losers... Que yo tengo unos amigos ahora que tienen un grupo <risa> que se llama Los Loser que entran a las 9 de la mañana y salen a las 11 de la noche todos los días y, y bueno mantienen la sonrisa ¿no? y se descojonan de todo esto, pero pero hay que estar, ¿eh? hay que vivirlo. Yo lo echo de menos. Y la última característica, eh, hay que tener pasión. Eh, es, eh, lo ha dicho Hugo, lo ha dicho Enrique y lo ha dicho Jorge. Eh, el que no ame lo que hace eh, nunca tendrá éxito en la vida ¿vale? y, y eso eh, te provoca mucha frustración. ¿vale? Hay que intentar evitarlo. Bueno, pues hasta aquí eh, una parte. ¿Vale? La parte de actitudes y, y características que, que creo que debe tener un, un ejecutivo de cuentas. Eh, luego al final veréis un slide eh, que, que tiene características y actitudes reúne todo esto que he dicho un poco y, y lo he puesto como en una nube de tags para, para resumir un poco todas estas características que debería tener. vale Luego lo veis. Quería hacer un ejercicio de co-creación con vosotros, pero se me iba a ir un poco el tiempo. Pero bueno, luego veis cuál es el resultado. Eh, a partir de ahora, funciones dentro de una agencia, eh, las funciones básicas, como os decía, eh, desde el análisis de la competencia, estudios de mercado, todo teniendo en cuenta eh, que no es lo mismo ser un ejecutivo de cuentas y tener a un supervisor de cuentas por encima y por encima un director de cuentas, porque al final cuando tú tienes a personas por encima, te van a dar el trabajo como muy, como muy acotado, ¿no? van a, a analizar qué, qué funciones ellos eh, bueno, pues tienen que delegar en ti y, y quizá pues no hagas tantas como, como harías si, si no tienes un supervisor de cuentas, como a mí me pasó en Proximity, ¿no? que, que llegué y tenía supervisor y director, pero de repente echaron a 20 personas y me quedé yo sola. Y, y de repente, pues esas funciones crecen. ¿no? Pero bueno, pues eh, organizar eventos como el evento que habéis organizado aquí. Eh, mucho tema presupuestos y facturación, controlar órdenes de pedido a, a proveedores externos eh, controlar presupuestos eh, aprobaciones de presupuestos con cliente, subir la facturación a un programa. Cada agencia tiene un programa distinto. Eh, no no penséis bien en un slide luego vale pero no penséis que los procesos de trabajo son todos iguales en las agencias eh, sí los básicos sí pero hay otros muchos que, que cambian dependiendo de la agencia vale coordinación con medios entregas hacer presentaciones sentarse con equipos creativos diseñar la presentación con ellos bueno, muchas cosas y os voy a enseñar eh, Cuatro trabajos, creo, desde, desde, <risa> eh, desde mi primera agencia, The Farm Interactive, pasando por Proximity y terminando en Sachi. ¿vale? Los he puesto como uno de cada. Eh, esta es una web, una plataforma que a priori parece una web porno y, y lo que era era eh, una plataforma de, de denuncia contra eh, la trata de, de blancas ¿no? y la explotación sexual a la mujer, a la mujer extranjera. Eh, el objetivo era intentar que el gobierno cambiara la ley y, y pudieran defender un poquito más eh, bueno pues este este lado ¿no? de ellas que, que venían y, y no podían eh, denunciar a nadie porque no había nadie que las escuchara. Este era un poco el objetivo de la campaña y como veis era, era bastante agresiva. Eh, obtuvimos, eh, porque por aquel entonces tampoco había redes sociales ni nada, era el 2006, obtuvimos 300.000 visitas en, en pocos meses eh, y bueno, detrás de todas ellas, ella te animaba a ver fotos suyas, eh, con imágenes eróticas, te animaba con frases eróticas, eh, entra en mi blog, entra en mi tal, eh, pero todo llevaba a una misma dirección que era una página eh, el 25 de noviembre lucha contra la violencia de género y eh, para que dejaras eh, si, si así lo deseabas una donación no para poder ayudar más a estas personas. Mi rol en... <risa> Mi rol en este, en este curro fue, fue súper completo. De hecho, la experiencia que yo tuve en mi primera agencia, eh, siempre hablo de ella con mucho cariño, eh, porque a nivel profesional me lo enseñó todo. Yo no sabía nada de online. Y, y tuve unos, unos maestros que, que me lo enseñaron todo. ¿no? Y de hecho me, da, me he dado cuenta haciendo este documento que mi rol en, el, en mi primer año de, de, de carrera profesional eh, era amplio porque era una agencia en la que éramos tres, ejecu tres cuentas. No había nadie más y uno era el director general. Entonces eh, dos y, lo, y dos hacíamos llevábamos como ocho cuentas, nueve cuentas. Entonces imaginaros todas las funciones que podía llegar a hacer y, y según ha ido evolucionando las funciones, las cuentas se han ido reduciendo eh, y las funciones, pues, pues, pues, también. La verdad que, que mi primer paso en, en agencia fue, fue muy interesante. Y bueno, lo que os pongo eh, desde analizar eh, el entorno de la prostitución, eh, estudiar mucho acerca de ello, hacer una planificación estratégica junto con los cuentas, que, cuentas y creativos, eh, presentar al cliente. Yo sola me fui a Médicos del Mundo, que era la ONG, no sé si os lo había dicho y, y me, me soltaron sola. Y eso eh, tiene algo muy positivo, ¿no? que te enfrentas rápidamente a, a otro reto y, y bueno, pues, pues eh, caer, puedes tropezar o puedes tener éxito, pero si te tropiezas, te vuelves a levantar y, y todo funciona igual. Eh, desarrollo y aprobación de contenidos. Que la verdad es que al ser una ONG, eh, seguro que muchos de vosotros lo sabéis, eh, tienen como, como un margen más a la hora de, de aprobar campañas con un toque más de riesgo ¿no? que, que el resto de clientes. Hay clientes que no se arriesgan tanto, pero las ONGs les gusta mucho a los creativos tener una ONG en una agencia porque suelen hacer campañones y campañones de premios además. Os voy a poner otro, que es eh, da la cara, da la cara con Pepsi.com. Vosotros seréis eh, pequeños, pero sí que sé de alguno que, que participó en esta plataforma. <risa> eh, este fue mi primer trabajo cuando llegué a Proximity, eh, un trabajo con un presupuesto gigante, una adaptación de, de UK y, y había que hacerla en España. No sabíamos muy bien que, cómo iba a resultar en España. Pero, pero la verdad que tuvo una repercusión increíble y, y bueno, eh, tampoco existía Facebook, tampoco existían las redes sociales y, y fue como una de las primeras campañas que ya empezó a, a verse el, el atisbo de que, de que un montón de bloggers hablaban de nuestra campaña cuando apenas había bloggers en el 2007, eh, cuando, cuando eso, cuando... Eh, se subían un montón de fotos, cuando se vivía una experiencia. Eh, con, con el usuario eh, en la que se veía que, que al usuario le gustaba participar, eh, que, que la impresión acerca del producto podía cambiar porque le estabas ofreciendo eh, algo nuevo, eh, podía jugar con la marca, podía involucrarse y sobre todo el, el premio final, ¿no? que era que su cara saliera en una de las latas de Pepsi a nivel nacional y eso como que molaba mucho. ¿no? y tuve diferentes roles. Eh, gestioné toda la plataforma completa de dar la cara con Pepsi. Eh, eh, pongo ahí que se gestionó con Acens, que es eh, del grupo Telefónica. Es un proveedor digital, ¿vale? un proveedor de, de hosting y de servicios dedicados. Eh, aprendí un montón. Control del tráfico a la web, eh, gestión de la información de la base de datos. Miles y millones de personas en eh, la base de datos y había que que contestarles a todas sus dudas, a todas sus quejas, a toda su competición, porque se creó una competición que no os podéis ni imaginar. Eh, este me ha dado un voto, este me lo ha quitado, este porque este de repente me ha pasado, es imposible, y había que controlar mucho eso. Eh, gestioné un equipo muy grande de personas, porque empezamos eh, ocho personas y eh, de repente necesitábamos otras ocho porque no damos abasto, porque el proyecto iba creciendo, porque de una plataforma digital... Y una inversión muy grande en, en medios de televisión, eh, de repente se tuvo que, que sacar un presupuesto eh, para, para otro tipo de campañas, ¿no? para street marketing, para campañas, eh, eh, bueno, pues eh, un montón, ¿vale? un montón de cosas, ¿no? No, ni recuerdo ya de, la, de todo lo que era. Y Toyota fue mi, mi cliente en Sachi and Sachi, eh, full time para ellos, ¿vale? Eh, responsable de toda la parte digital de Toyota, eh, no tenemos conexión, ¿verdad? Al final. No pasa nada, ¿eh? Bueno, esta pieza... Eh... La idea era eh, vincularla para que lo fuerais viendo la producción, toda la producción gordísima que hay detrás de esta pieza, que a priori eh, bueno, pues es un banner, eh, es un Rich Media, eh, eh, que se puede jugar mucho con él. L el objetivo de esta campaña era que pudieras configurar tu, tu Toyota tal y como quisieras, eh, con tres motores, híbrido, diésel eh, o gasolina. Eh, con todos sus colores, con toda su tipología de llantas, eh, eh, un montón de información, vídeos. Eh, bueno, o sea, es como una microsite. De estos niños. También tenemos datos más fiables que estas caras. Más de 60.000 reproducciones del viral en un mes. Un aumento de más del 20% en los seguidores de nuestro perfil. Más de 3.000 super muñecos personalizados a través de la app. Tuits de famosos que también se quisieron hacer el suyo. Un impacto en redes sociales de más de 3 millones de personas que alzó la campaña hasta el segundo pico histórico de notoriedad de Toyota. El nuevo Toyota Verso, convertido en héroe absoluto, monopolizó el 23% de las menciones de la marca. Y la campaña movilizó a la gente, incrementándose el tráfico a los concesionarios en un 71% y las matriculaciones hasta en un 12%. Pero lo más importante de todo, conseguimos miles de niños. Orgullosos de sus padres. ¿La habíais visto? No, ¿No sonaba ni en tele, ni en gráfica, ni en redes sociales? <risa> ¿Nada? Es verdad que no sois target, pero <risa> lo podéis haber visto en algún sitio. Bueno, eh, mi rol